En este vídeo vamos a explicar eh, el método de automatriculación en un aula virtual. Cómo podemos facilitar al alumnado la contraseña del aula virtual para que se dé de alta de forma automática. Durante el curso académico eh, hay dos momentos que se dan de alta a los alumnos en el campus virtual. Y esos momentos son el comienzo de cada cuatrimestre. Sería en septiembre y en enero. Fuera de esos periodos si un alumno modifica su matrícula o se matricula en una nueva asignatura, no estaría pues dado de alta en el campus virtual. Entonces en ese momento el profesorado debe comunicar al alumno la contraseña de su aula porque una vez que tiene sus credenciales de la universidad y accede al campus virtual o a cualquier servicio de la universidad, en este caso el campus virtual, eh, localizaría su titulación el curso y la asignatura. Y al acceder a la asignatura le va a pedir esa contraseña. Entonces el profesorado tiene que saber dónde está la contraseña y modificarla porque eh, a la hora de crear las aulas virtuales el sistema eh, pone eh, de forma aleatoria una contraseña. Entonces le vamos a explicar cómo modificar esa contraseña y dónde está localizada. Entonces lo que tenemos que hacer es vamos al bloque de administración del aula virtual y en usuarios entramos en métodos de matriculación. Aquí nos vamos a encontrar los métodos de matriculación que tiene el aula virtual. En principio, eh, si se encuentra solo un método, que es el método manual, que después lo explicaremos, eh, tendríamos que activar, habilitar eh, la matriculación, la automatriculación. Entonces vamos a añadir método y elegimos el método de automatriculación. Y ahora vamos a configurar. Hay una serie de apartados, de opciones en toda esta configuración, pero simplemente nosotros nos vamos a centrar en la clave de matriculación. Por defecto, normalmente vienen pues cuatro, cuatro dígitos, eh, que como les comentaba, que de forma aleatoria las pone el sistema. Nosotros lo que les recomendamos es que ustedes accedan aquí y cambien esa contraseña, por una contraseña, por un dato que ustedes siempre recuerden que esté relacionado con la asignatura y que sea fácil de recordar para comunicarlo en clase. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. Ahora vamos a hacer el cambio. ¿Vale? Y nada más. Ponemos la contraseña. Y guardamos añadir método, en este caso ya tenemos habilitado el método de automatriculación y tenemos nuestra contraseña esa es la contraseña que tienen que comunicar ahora en clase para que los alumnos se den de alta en el aula virtual de forma automática como expliqué anteriormente también lo que podríamos hacer es dar de alta de forma manual a los estudiantes en el aula virtual teniendo sus credenciales o su alu podríamos dar de alta a usuarios que ya formen parte del campus virtual y que ya hayan accedido al entorno 18-19 en este caso. Tienen que no solo entrar al campo virtual, sino también entrar en el entorno donde queremos dar de alta a esa persona. ¿vale? En este caso estamos en el entorno institucional 18-19. ¿Cómo damos de alta manualmente a un usuario o un alumno? Vamos a participantes y en matricular usuarios, en buscar ponemos ahí su ALU o su nombre de, de usuario, vale, que tenga su credencial de la universidad para poderle dar de alta. En, en este caso, vamos a poner un ejemplo, ALU, que son alumnos de prueba, hay muchos. Imagínate que, este, que ese sea la, el estudiante que queremos dar de alta, lo seleccionamos, ¿vale? queda seleccionado aquí, y después asignamos el rol. Eh, ustedes como profesores, como docentes, Pueden dar de alta a otro usuario del campus en su aula virtual, pero eh, solo con dos perfiles, profesor sin permiso de edición o como estudiante. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar estudiante y matriculamos. En el listado de participantes debe aparecer ese alumno. Pues este sería el método eh, manual y el método de automatriculación eh, en un aula virtual.